Buenas tardes, Somshanti. bienvenidas, bienvenidos a este espacio semanal de nuestra meditación rica de lunes para recargarnos, para relajarnos y para concentrarnos. Tener un buen inicio de semana diferente, distinto, con todos los mejores deseos, entonces me siento confortablemente. Con mi cuello tranquilo, moviendo suavemente mi cabeza a un lado y al otro. en un círculo pequeño, para aflojar ese cuello. Y ahora, voy a concentrar mi mirada. En esa mirada, en esa imagen de calma y de paz frente a mí, oh, voy dejando que mis emociones, que mi mente me lleve a ese agradable lugar. Sentir el cuerpo acomodándose, adaptándose, suave, tranquilo, regresando a la calma, inhalo al profundo y al exhalar. Permito que cada músculo, cada órgano, sienta esa luz tranquila frente a mí. El cuerpo, poco a poco, va regresando. Aún está en paz. Tranquilo. En calma. Inhalando. Y exhalando. A un ritmo. Suave. con todo vuelve a su lugar. Toda la tensión acumulada en hombros y en espalda. Voy sintiendo como esa energía de cálido más frente a mí. suaviza y libera esos nudos de tensión. Poco a poco y profundamente voy quedando agradablemente tranquila. Pausa, sin tan correr de mi vida. Hoy, ahora, es mi burbuja del tiempo que me regalo a mi propio ser. Donde yo Puedo volver a estar en paz. Igual que el agua, en forma de lluvia, refresca y apaciva el calor. Puedo sentir la frescura de la paz, la armonía, serenidad, alcanzando todo mi ser, un agradable rocío. Que refresca lo profundo del alma suave, so, profunda, suave, liviana de la paz. Mi, corazón, mi mente, mi cuerpo, el espíritu que soy. En este segundo se vuelve a armonizar. radiación de paz de la fuente suprema de Dios alcanzando a mi ser energía eternamente feliz. Absolutamente amorosa. Y calma. Mi ser. Afastigua mis ansias. Y libera el corazón de tantas cargas de tristeza. He realizado a este hermoso lugar de encuentro maravilloso donde el alma que soy se ha reunido con su Padre Supremo, y profesor. Mi guía suprema en un abrazo espiritual de amor. Siento su cariño especial hacia mí. Este rocío de paz. Da esperanza a mi corazón. Esta cercanía tan dulce. De mi Padre Supremo. Hace que yo regrese. A sentirme a salvo. A sentir que en este instante. En este hermoso espacio de amor, de luz, de calma. Yo, el alma, no necesito nada más. Al fin encontré. Lo que quería sentir. Al fin estoy experimentando en mi corazón ese amor inquebrantable, eterno, intenso, puro, dulce que mi Padre Supremo tiene por mí. Me hace sentir como si yo el alma fuera única, un tesoro, su hijo directo, la luz de sus ojos. Yo no soy cualquier. En este segundo, soy su hija, su hijo, y su amor va limpiando toda esa tristeza acumulada en mi corazón, su amor. Me ayuda a apreciar desde este lugar, el espacio donde estoy a salvo, donde estoy en su compañía, donde soy capaz de sentir y entender las cosas que suceden a mí. Y a todas las almas a mi alrededor. Son parte de un papel. Tienen un propósito. Una causa. Y que ahora. Soy capaz de ver que son un resultado de decisiones del pasado, aunque, puedan, aunque no las logre entender del en todo ahora, son lecciones que yo llamo, no voy aprendiendo. En mi camino por esta vida, así como todo bien, la historia de cada uno de nosotros también llegará a su final papel, con este traje de este cuerpo así como el papel de tantas almas ¿sí? que me han acompañado en el camino son roles temporales que desempeñar y aprender yo la esencia que soy esta alma eterna, esta conciencia espiritual que soy, no soy solo esta historia, También no soy Termina cuando este traje del cuerpo me lleve su tiempo. Todas, cada una de las almas con quienes he tenido la fortuna de caminar juntos en esta vida. Son eternos cuando debo despedirme. Es solo temporal el alma que soy y todas esas almas especiales a mi alrededor en mi vida. En mi camino. No ha sido casualidad que nos hayamos encontrado. Son seres tan dulces y especiales para mí. Cuando tenga que despedirme. En lo profundo de mi corazón yo sé. Que el alma es eterna, que nos volveremos a encontrar, que la esencia misma del ser nunca deja de existir. solo toma físicas formas distintas. En un espacio y un tiempo en este mundo. Temporal. Yo. Junto con mi Padre Supremo. Entiendo la eternidad de la vida. Entiendo la eternidad del ser espiritual que soy, Su cercanía me da confort a mi corazón cansado. Me apoya y me ayuda a sanar ese dolor Trascender la limitación del tiempo, Sentirme. esa conexión amorosa. Que no se puede ver con estos ojos pero que está grabada en mi corazón ese amor espiritual que conecta por todos y cada una de las almas con las que he combinado. En este presente, en el pasado, y que en un futuro quizás nos tendremos que despedir temporalmente. Ya supremo, trae luz de esperanza a mi corazón. Y esa conexión de amor que jamás se rompe, que está grabada en el alma, en el alma de cada ser de este mundo. Y aunque los tiempos se vean oscuros, retadores es esa luz que jamás se apaga la que hace llevadera el camino la que vuelve a revivir la conciencia de que en realidad yo no vive este mundo así yo soy un alma de paz un alma de amor puro acepto el camino por esta vida y aprendo de estos tiempos retadores y me dejo guiar con este amor de mi padre sábado, de mi padre del alma, el único ser, la paz, de limpiar el sufrimiento del pasado. De cada una de las almas, de guiarnos a todos de regreso a nuestro hogar, Me hace sentir esa frase que trae esperanza a mi corazón. Nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer. El sufrimiento que os siento muy pronto se va a terminar. El alma que soy es. es es capaz de atravesar este pequeño umbral de oscuridad para regresar al hogar, a la luz, a la paz. Y ese mismo amor brilla en todos los corazones De este amor es la fuerza capaz de transformar de nuevo a la humanidad. El día supremo lo comporta con las dulces palabras, viajero de la noche, cuando te canses, que el amanecer está pronto a Siento mi corazón tomando fuerza de esa esperanza, me ayudando a traer salud en medio de la oscuridad a todos a mi alrededor. Porque cuando brillemos juntos, nuestro corazón en paz traerá ese amanecer. Así dejo que su amor me abrace, me cubra, me sane, no estoy sola no estoy sola mi padre mi profesor está aquí para mí cuando sea que yo quiera solo tengo que revisar a esta conciencia de ser ¿sí? con esta agradable sensación de amor, poco a poco voy a volver a sentir en mi cuerpo, moviendo suavemente mis manos y mis pies, regreso a aquí y a la hora Ocean. ¿Cómo se siente? ¿Están todos bien? ¿Todas bien? bien. Después de sanguírirnos en esa paz, vamos a leer. Extracto de este libro que a mí me encanta. A ver qué nos sale de nuestra querida Daddy Yankee y sus clases. Entonces dice, La Luz de Dios. Muchas religiones creen que Dios es Luz. La sabiduría de Dios también es Luz y aquellos que la estudian se vuelven fáciles y luminosos. ¿Quién creó esa luz? Dios, desde su propio estado de iluminación eterna. Dios, el ser de luz, convierte en luz el mundo que lo rodea, alejando la oscuridad de la ignorancia. Dios irradia luz. Y a través de sus hijos estudiosos, ésta se esparce hacia el mundo entero. Los demás reciben esta luz cuando ven su evidencia en la vida de sus hijos que se esfuerzan. Dios los baña con su luz por este servicio, y aquellos que la reciben y la comparten son felices sin importar cuánto reciban a su vez de los seres humanos.